están eh, eh, eh, disfrutando, ¿verdad?, de estos apagones, tediosos apagones, que cada noche y en cualquier hora del día pues regresaron al, al pan nuestro de cada día. Vi en el día de ayer en Higüey, en la ciudad de Higüey, donde eh, se manifestaron fuertemente eh, los municipios de esta comunidad de Higüey por los tediosos apagones. Pero aquí en San Francisco de Macorís o en la zona no sale nadie de Edenorte Norte a decir cuál es la justificación, cuáles son las razones de estos apagones. Ahora bien, estoy seguro y convencido que cuando el pueblo se eh, salga a las calles y comiencen a protestar, sí van a salir Edenorte Norte y las autoridades a intentar justificar cuáles son las razones que están trayendo como consecuencia que se produzcan estos apagones. Cuando hemos hecho una inversión, la más... Cuantiosa en materia de energía, que es Punta Catalina, pues regresan los apagones a la República Dominicana, en manera específica a San Francisco de Macorís. Recuer reitero, estoy seguro que cuando comiencen la pro las protestas aquí en San Francisco por los apagones, van a salir, van a aparecer los voceros, los encargados de relaciones públicas desde de Norte, pero además las autoridades a justificar. Si sí hay, si sí hay. Es una pregunta, si hay, un interrogante, no sabemos si hay. O las autoridades justificar estos apagones que estamos nosotros sufriendo ahora cada noche y a cualquier hora. Ya se fue hoy y regresó de una vez. Anoche se fue a las 7, a las 8 menos 3 minutos y regresó alrededor de las 11 de la medianoche. Y en otro orden eh, continúan causando eh, estragos y situaciones difíciles el uso del cigarrillo electrónico OVAPE, así que se llama Melvin, sí. OVAPE, ¿verdad? Eh, en los Estados Unidos se está a punto de legislar para prohibir el uso de este cigarrillo electrónico que hasta antes de ayer iban cinco muertos por el uso de este, de este artefacto que alguien le llamaba esta mañana, que es la epidemia del siglo XXI. Yo hago este comentario porque como nosotros eh, somos muy dados a la transculturación, a extraer, a traer verdad eh, ese tipo de cultura hacia nuestro país, nos queremos modernizar muy rápido. Ya en el país es muy común usted ver jóvenes y adolescentes y personas adultas utilizando el cigarrillo electrónico. Y es bueno que las autoridades del Ministerio de Salud Pública comiencen a advertir el, el peligro que representa el uso de estos artefactos eh, para la salud. Pero también quisiera, quisiéramos nosotros oír que se manifieste el Colegio Médico Dominicano, que lo hace con mucha frecuencia ante otras situaciones, eh, como Colegio Médico, como eh, sector salud, también yo creo que están llamados a manifestarse, a expresarse, pero a manera de advertir a la ciudadanía el peligro y el riesgo que corren al usar este tipo, reitero, de artefacto que es el cigarrillo electrónico o vape, como se le conocen los norteamericanos, que son eh, prácticamente los autores verdad, de, de, esta, de, esta, de esta acción. Así que yo creo que estamos a tiempo todavía porque aquí, que se vea a conocer, no, no, no, no hemos tenido casos que lamentar. Pero antes de que suceda esa situación, yo creo que hay que accionar. Algo hay que hacer, eh, sea recogerlo como se intentó, limitar el uso de la juca que aquí en este país está prohibido por ley eh, venderla, usarla en lugares públicos. Y aquí todavía, yo hablo por San Francisco de Macorís. Y me imagino que así no será en todo el resto del país. Aquí todavía eh, eh, se está usando de manera, en, en lugares abiertos, en lugares públicos, y usted ve las autoridades que pasan por el lado y nadie dice nada. Ese es nuestro país. Vamos en este momento, atención, misterio, allá, a pasar con nuestro compañero de cada jueves, que es el encargado de ponernos al día con lo que pasa en el mundo eh, del cine, en el segmento de Cine Contacto y posteriormente a este segmento venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que adelante, Darwin Tavera y Cine Contacto.